Trampa del amor. Conmigo de compras, hay rebajas. Necesito ropa nueva. Me encantaría, pero es imposible. Estoy en números rojos. No he tenido mucho trabajo últimamente. No lo entiendo. Escribes muy bien. Pensaba que sería más fácil siendo periodista independiente. Ya hace tiempo que te tenían que haber contratado. Sí, pero al Dibelt no le interesan mis reportajes. Mira, tienes que tener paciencia. Hay muchos periodistas que están en paro. Seguro que te llegará tu oportunidad. Es fácil decirlo con una nómina todos los meses ¿Desean algo más, señoras? No, gracias Sí, por favor Tarta Perdona ¿Diga? Sí Mañana a las 10 De acuerdo Hasta luego Tu jefe ¿Cómo? Dice que tiene algo para mí ¿Lo ves? Disculpe, otro trozo de tarta. Mm -hmm. ¿Qué? ¿Conoce a Philip Mertens? ¿El de la dinastía de Joyeros Mertens? Sí. Philip Mertens es uno de los hombres más ricos de Austria y huye de la prensa como el diablo del agua bendita. Philip se va a comprometer con Julie Varenberg, heredera de Industrias Varenberg. La fiesta de compromisos será posiblemente en el lago Mistater, donde la familia tiene su residencia de verano. ¿Y debo escribir sobre eso? Es el objetivo. El problema es que no es fácil acceder a Mertens de la forma habitual. ¿Forma habitual? No sé qué... Como periodista, desde luego no hay posibilidad. ¿Entonces cómo? Por suerte tengo un par de contactos por los que me he enterado de que Philip Mertens busca una niñera para sus hijos. ¿Y? Es muy fácil. ¿Usted? Será la niñera. Bueno, ¿qué quería? Puede que pronto trabajemos juntas. ¿Te va a contratar? Antes tengo que hacer un trabajo para él. Philip Mertens, ¿te dice algo? Mertens el fantasma. La última foto suya que tenemos es de hace por lo menos 10 años. Se va a comprometer. Debo infiltrarme en su casa como niñera e informar sobre la fiesta. Típico de Wagner... ¿Y cómo es que ha pensado en ti? Nunca he hecho algo así. A mí no me conoce nadie. Escucha, me parece estupendo que empieces a trabajar con nosotros. Pero dime, ¿qué ha sido de tu sueño de trabajar en los grandes periódicos, Yana? <ríe> me lo he quitado de la cabeza. De algo tengo que vivir. Y si funciona, trabajaría con vosotros en la sección de cultura. Fantástico. <ríe> Distraído. No, perdón usted. ¿Está herida? No. ¿Seguro que no? ¿Lo colé? Bueno, yo... Gracias. Tengo una reunión y debo dar buena impresión. Y lo conseguirá, estoy seguro. Quédeselo. Gracias. No se moleste. No, no, así es más rápido. Gracias. Eso es. Ofrenda a los lares. rique Sí. El único poeta de verdad. Sí. ¿Tiene alguna preferida? Sí. ¿Cuál? <ríe> Tengo varias. ¿Me recita una? ¿Que le recite aquí una poesía? Sí, ¿por qué no? <ríe> Le llamaré vida o hundimiento, pues temo a la mañana algunas veces. Y echo la mano tímido al rojo de sus rosas. No, no. Oh. Me tengo que ir. Sí, y causar buena impresión. Eso es. Gracias, cruce los dedos por mí. No sé muy bien por qué, pero lo haré. Gracias. Suerte. Sí. Y tenga cuidado. Sí. Por favor, siéntese. Gracias. ¿Trabajado como niñera en el extranjero? Sí, viví durante un tiempo en Australia y allí cuidaba niños continuamente. Ha estudiado filología y francés. Muy buenas notas, diplomas... Pero no buscamos una filóloga, sino a una niñera con excelentes referencias. Y usted no las tiene. Estoy totalmente segura de que cumplo todos los requisitos. Me gustan los niños y soy de total confianza. Esos son los requisitos básicos para este trabajo. Sus notas en deporte y música no son especialmente buenas. Pensaba que se trataba de cuidar a los niños durante las vacaciones. Niños de una familia de renombre que es exigente a la hora de seleccionar al personal. No es un simple trabajo de canguro. Eso lo ha dejado claro. Los australianos digamos que son más bien descuidados con sus modales. Algo que nosotros cuidamos mucho. Sí, Seguro que todavía se rigen por el protocolo de la corte. Eh, disculpe. La familia valora mucho los perfectos modales. Uh -huh. Deje su currículum aquí y ya la llamaremos. Buenos días, señor Mertens. Peters, ¿cómo ha ido la búsqueda? Un gran éxito, señor. He seleccionado a tres señoritas, reúnen todas las cualidades y también tienen excelentes referencias. Ah. Había desestimado a la señorita Berger y otras candidatas más adecuadas. Lo entiendo. Contrátela de todas formas. Sí. No lo entiendo. Era mi gran oportunidad y la he echado a perder. Aún no te han dicho que no. Tenías que haber visto cómo ese tío acababa conmigo. El palacio de Buckingham es una balsa de aceite en comparación con los Mertens. Vale, vale, vale. Pero para un trabajo fijo en la redacción podrían haberte buscado otra cosa. Sí, ahora buscarán una Mary Poppins en otra parte. No seas tan negativa, puede que tengas posibilidades. Hola. Perdona. ¿En qué piensas? En Rilke. No. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y tienes la sensación de que...? ¿Sí? No sé cómo explicarlo. Creo que sí. No. Dile ya. Olvídalo. <risa> Perdona. ¿Siga? Bien, gracias. Me han cogido. Enhorabuena. ...la mansión de los Mertens, señorita Berger. Soy Elizabeth Mayhofer, la ama de llaves, pero llámeme Elizabeth. Yo soy Karl Marek, el mayordomo. Me ocupo de todo aquí. Encantada. Me llamo Yana. Qué bonito es esto. Sí, es un pequeño paraíso. Cuando deshaga las maletas, le enseñaré la casa. Si tiene alguna pregunta, no dude en dirigirse a mí. y Le aclararé cualquier cosa. Seguro que necesitaré su ayuda. Sí, Cal tiene todo bajo control. Los niños llegaron ayer por la tarde, o sea que prácticamente ya está de servicio oh. ¿Puedo enseñarle antes su habitación? Naturalmente Acompáñeme, ya conocerá más tarde a los niños Bien, este será su reino durante las próximas semanas Acomódese y le enseñaré el resto Estaré en la cocina, gracias Y Sophie. Ella es Diana, vuestra nueva niñera. Seguro que os entenderéis bien. Hola, chicos. Me alegro mucho de conoceros. Hola. Hola. ¿Qué soléis hacer normalmente en las vacaciones? ¿Nadar? Bueno, os dejo solos para que os conozcáis tranquilamente. Ah, aquí tiene una lista con las tareas y el programa de actividades para los niños. Nuestra última niñera duró solamente dos semanas. ¿Por qué? ¿Se puso enferma? Ninguna dura mucho. Ah. ¿Jugamos algo para conocernos? Eso es de niños. Todavía no sabes en qué estoy pensando. No nos gustan los juegos. Ah. ¿Qué es lo que os gusta? Prefiero decir lo que no nos gusta. Niñeras autoritarias, déjenos en paz y nos entenderemos. Ah. Me temo que va a ser difícil. No queremos ninguna canguro. Vamos, Sofía. Es como las demás. ¿Qué es este programa para los niños? Pensaba que las vacaciones eran para descansar. La lista la ha hecho la madre del señor. Por cierto, viene mañana. ¿Y la madre de los niños? Murió en un accidente. Fue una horrible pérdida. ¿Y el padre no se ocupa de ellos? Mm, sí, lo hace, pero está muy ocupado. Todavía no lo he visto. Dígame cómo es. Pronto se hará su propia opinión. Usted lleva mucho tiempo en la familia. Seguro que conoce todos los secretos. Sí, llevo muchos años en la casa porque me guardo los secretos para mí. Disculpe, no quería ser indiscreta. Es que estoy algo nerviosa porque no sé lo que me espera. No se preocupe. Cuando se cumple con el trabajo, el clima aquí es agradable. ¿Puedo darle la lista de tareas y actividades? Ya la tengo. Ese no es su trabajo, Elizabeth. Carlos, usted está siempre tan ocupado. Solo quería ayudarle. Bien, si puedo añadir algo... Para la familia es muy importante la discreción. El silencio es obligatorio para todos los empleados. Por supuesto. Y sobre todo ni una palabra a la prensa. Uh -huh. No hable con nadie fuera de estos muros sobre las cosas privadas de la casa. Lo tendré en cuenta. Te llamaré su vida. Pues temo la mañana algunas veces. Y echo la mano tímido al rojo de sus rosas. Ah. Me alegra volver a verla. No me presenté el otro día cuando el pequeño accidente con la bicicleta. Soy Philip Mertens. Jana Berger, soy la niñera. Lo sé. Bienvenida. Gracias. No quería asustarla Solo quería coger una botella de agua Normalmente todos duermen a esta hora Pero he oído un ruido y... Lo siento, no quería molestarle ¿Se siente bien con nosotros? Sí, mi habitación es muy confortable, gracias Bien No necesito decirle lo bonito que es esto. Me alegro. Bueno, pues... Buenas noches. Buenas noches. Um, tenemos que retomar nuestra charla sobre Rilke. A llamarle ahora. ¿Y cómo van las cosas con los ricos y famosos? La casa es de ensueño. El mayordomo es seco como un bacalao y los niños pasan de mí. <risa> ya se hará con ellos. ¿Y Philip Mertens? No sabría decirle. Le he visto muy poco. El ama de llaves me parece más comunicativa, pero está naturalmente a las órdenes del mayordomo, que es tan discreto que ni siquiera me diría la hora. Seguro que lo consigue. ¿Qué hay de Julie Parenberg? La esperamos en unos días. Ya le informaré. Hoy viene la madre. Madre mía, hace tiempo que no vengo por aquí. Bienvenida, señora Mertens. ¡Cabla! Qué alegría tenerla de nuevo aquí, señora. Yo también me alegro de veros. Philip, madre. Hijo, no sabes Cuánto me ha alegrado la noticia, hijo mío. Vamos, entra, madre. Eso suena muy bien. Apuesto a que no sabes tocar el piano. Es verdad, pero puedo tocar la chocolatera. A ver, ¿a cuatro manos? has crecido? Luego tienes que contarme cómo vas en los estudios. ¿Qué ruido es ese? Es la chocolatera, abuela. Sí, ya la conozco, tesoro. Es una pieza para principiantes. Supongo que es la nueva niñera. Jana Berger. Señorita Berger, tengo migraña a causa del viaje. ¿Puede dar la clase de piano más tarde, por favor? Por supuesto. Ah, he confeccionado una lista de tareas para que seguíen el programa de los niños. Dígame, ¿la ha recibido? Sí, la tengo. Pero sinceramente, el programa me parece exagerado. Los niños tienen que descansar en las vacaciones. Con usted eso no tengo que discutirlo. Pero a mis nietos les esperan tareas en el futuro para las que deben estar bien preparados. ¿De qué se trata? Hola. Del programa de los niños. Diana dice que hay que descansar en vacaciones. Y tiene mucha razón. ¿Qué tareas son esas? Como cada año he hecho una lista de tareas y actividades por las que se debe regir el horario de los niños. ¿Puedo verla? Toma. Uh -huh. Bien, así es más adecuado para las vacaciones. <risa> Tú siempre sabes qué es lo mejor para los niños. He aprendido algo nuevo, papá. ¿Quieres oírlo? Uh, más tarde, cariño. Tengo que hacer una llamada. Mm. Hasta ahora. Niños, ¿qué os parece si vamos a nadar? <risa> <risa> ¡Corre, corre! ¡Philip! ¿Mm? Oh. Perdona. Espera, espera. Dime... ¿Qué te parece esto? Parece un diseño clásico, Philip. No es del nuevo diseñador, lo he diseñado yo mismo. ¿Tienes tiempo para esas cosas? En realidad no, pero me apetecía. Más que cualquier junta directiva. ¿Es el anillo para Julie? Ni siquiera lo había pensado. Pero conozco a Julie y preferirá uno de diamantes, seguro. Y tiene que ser algo único. Sí. Seguro que le encantará un diseño tuyo. Seguro. Ahora tomemos el té y me cuentas todo sobre la ceremonia. Eh, sí. Me alegra tanto que por fin te hayas decidido, hijo. Con Julie vas a ser muy feliz. Sí, eso creo yo. Ya has estado de luto suficiente tiempo por la muerte de Charlotte y para los niños es una buena decisión también. Necesitan una vida familiar, ordenada. Se lo has dicho ya. No. Y no sé cómo van a reaccionar. Habla con ellos. Puede que necesiten un poco de tiempo, pero ya verás cómo aceptan a Julie antes de lo que piensas. Sofía. Papá no nos ha preguntado. No le importamos nada. No debes pensar eso. Seguro que hablará con vosotros. Antes todo era bonito. Cuando mamá estaba aquí, desde que murió es diferente Papá está siempre de viaje y ni en vacaciones tiene tiempo para nosotros Y nosotros solo tenemos una niñera tras otra Tú no eres como las otras Gracias Y ahora se quiere casar con Julie Se ha olvidado de mamá hace tiempo No lo creo es tu mamá. ¿Puedo? ¿Eres tú? Cuando alguien piensa en una persona y no la olvida, en realidad no está muerta del todo. Mi madre murió cuando yo era como tú y todavía pienso en ella cada día. ¿Me acompañarás a visitar a mamá al cementerio? Si quieres, sí. Ya me iba. No, no. ¿Qué dese? Acompáñeme. El sitio tiene algo mágico. De niño estaba seguro de que aquí había espíritus, espíritus del agua. Entonces me sentaba durante horas, pero por motivos obvios, nunca vi ninguno. <risa> ¿Ordenó usted que me contrataran? Por supuesto tuve una niñera que se interesara por Rilke ¿Puedo? Por favor Cuénteme algo de usted ¿Cómo fue su infancia? Diferente a la suya Mi familia no tenía mucho dinero Mi madre intentaba que no lo notara desgracia murió joven, la echo de menos. No sé por qué le cuento todo esto. Buenos días, señorita Barenberg. ¿Ha tenido buen viaje? Buenos días. Bienvenida, señorita Barenberg. Gracias. Quería llegar antes, pero tenía asuntos que resolver en la empresa. Ay, me alegro de estar aquí. Enseguida llevaré sus cosas a la habitación. Muy amable, gracias. ¿Le apetece tomar algo, señorita Barenberg? Más tarde, Elizabeth. Gracias. El señor está... El señor Mertens tiene una visita de negocios, no puedo interrumpirle. ¿Y la señora Mertens? Ha salido, señorita, pero me informó de que volverá esta tarde. ¿Entonces tomaré café en la terraza? Enseguida se lo traigo. La señora Mertens nos ha informado sobre el inminente compromiso con el señor Mertens. ¿Puedo felicitarla en nombre de todo el personal? Gracias. Enhorabuena, señorita Barenberg. Gracias. Julie, lo que nos faltaba. Hola. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo van las vacaciones? ¡Ah! ¡Hola! ¿Es la nueva niñera? Sí. Es Julie, la amiga de papá. Yo pensaba que estudiabais francés. Entonces podéis practicar con mi nombre, Ju. Juli. Julie. Eso es. Tengo que practicar con el piano. Venga, Discúlpeme. Por favor. Philip Mertens y la señorita Barenberg salen a cenar. ¿Usted se queda sola con los niños? Desde que estoy aquí, Philip Mertens nunca ha cenado con los niños. Él tiene mucho que hacer. Lo siento por ellos. No disfrutan de su padre. No, no es cierto. Philip adora a sus hijos. Debería demostrárselo. Se centró en el trabajo tras la muerte de su esposa Charlotte Un golpe como ese cambia mucho El que se case de nuevo será bueno para los niños ¿Cuándo será la fiesta de compromiso? El 14 ah, ¿Una gran fiesta? Sí, la señora Mertens ya lo ha anunciado por todas partes. Se alegra tanto de esa relación. O sea que la señorita Barenberg era su favorita. Por supuesto. Se acerca más al nivel social que la fallecida, señora Charlotte. Nivel social suena anticuado. Más bien razonable. En estos círculos se casan entre ellos. Procedencia y tradición son importantes puntos en común. Y tarjetas de crédito. Eso se da más entre los nuevos ricos de la prensa rosa. Sí, sí, sí, nuestro señor Carl. Carl es un snob, Yana, no lo olvide nunca. Es que no me gustaría trabajar en una casa en la que el empleado tiene mejores modales que los señores. Ahí lo tiene. La fiesta de compromiso será el 14. Seguramente pronto conseguiré más detalles. ¿No imagináis lo feliz que me hacéis con este compromiso? Hacéis una bonita pareja y congeniáis maravillosamente. Yo ya lo sabía a los 18 años. ¿Eh? Pero me ha costado cazarle. Pensaba que era yo quien lo había hecho. ¿Ves? Te puedes equivocar. <risa> ¿Debéis ir a cambiaros las reservas a las 8? Está bien. Tu hijo nunca ha sido muy dado a las fiestas. Tendré que cambiar eso. Si alguien puede conseguirlo, eres tú. <risa> Divertíos, chicos. ¿A dónde vais? Vamos a salir. ¿Y vas a jugar al ajedrez conmigo? Oh, lo olvidé. Jugaremos mañana, ¿de acuerdo? Claro. Ella es más importante. León, cuidado. Déjale. Se lo prometiste. He dicho que jugaremos mañana, ¿vale? Olvídalo. León. Sí, para 200 personas. Está bien, nos arreglaremos con 200 sí, Para los postres, como lirios. Muchas solo gracias si en Casa Blanca. Sí. Y los lirios solo en la zona exterior. Ahí no olviden. Las flores comestibles para el buffet, capuchinas, margaritas, silvestres y salvia. Todas. Gracias, confío en usted. Adiós. Oh. Dime, ¿bastarán 20 hombres para el servicio de seguridad? ¿Ya estamos con la paranoia? Claro que serán suficientes. Es fácil cerrar el recinto. No tendrán oportunidad los paparazzi. Rosemary, muchas gracias por tu ayuda. Bastante tienes tú con la empresa. Yo he organizado tantísimas fiestas en mi vida. Oh, Cal, escúcheme, por favor. Hasta que volvamos, ocúpese de que nadie toque nada de lo que hay encima de la mesa. Es nuestro centro de operaciones. Por supuesto, me ocuparé de que la habitación esté cerrada durante su ausencia, señora. Estupendo, gracias. en orden las habitaciones en las que esté con los niños? En general lo suelo hacer. Ayer había toallas tiradas por el salón. La señora Mertens las descubrió antes que yo y me llamó la atención sobre ese hecho. Fue algo muy desagradable. No volverá a pasar. Bien, entonces lo olvidaremos. Ha progresado. Quiero inscribirle para el torneo de la semana que viene. Hágalo, se lo diré a su padre. Eso no le interesa. ¿Por qué? No ha estado en los entrenamientos. ¿Sabes qué haremos? Preguntarle si quiere venir. Lo siento, tengo mucho que hacer. Pero tendrá un par de minutos. No puedo. No quiere. Cuando presenté mi solicitud, se me indicó que se esperaban buenos modales por parte del personal. Ajá. ¿Y por eso ya no habla conmigo? Usted es mi jefe y yo soy su empleada. No hay más que decir. ¿Algo más? Sí, con gusto le diría una cosa más. ¿Sí? Sí. Está abandonando a sus hijos ¿Cómo? Sus hijos ya perdieron a su madre y su padre no se interesa por ellos ¿Y eso lo puede juzgar en tan poco tiempo? Sí, puedo Ahora se ha pasado de la raya Sus hijos se están alejando de usted Si usted me lo dice, iré y hablaré con los niños Oigan, no tengo ganas de disculparme con usted y no tienen idea de lo que supone el llevar una empresa. Tiene razón. Su mundo me es totalmente ajeno. Solo para que se prepare, Yana esta noche a las 7, cena para toda la familia. Me ocuparé de que los niños estén listos. ¿Y usted? El señor Mertens me ha transmitido las instrucciones al respecto. Creo que esto expresa la extraordinaria estima que le tiene. No juegues con la comida, Sofía. Y lanzaremos el nuevo perfume con una gran campaña. Tu padre consideró razonable limitarse a joyas y relojes. Sabes que padre siempre fue y es mi gran ejemplo, madre, pero las exigencias del mercado han cambiado. Muchos joyeros han creado su línea de perfumes. No solo vendemos joyas, vendemos belleza, vendemos lujo, exclusividad, vendemos sueños. Y en esta filosofía nuestro perfume encaja perfectamente. Cariño, lo has dicho muy bien. Te confiaría nuestro departamento de marketing ahora mismo. Mm, un buen producto tiene que despertar emociones. Puedes verla ahora en un reloj barato, pero un reloj Mertens te da... una especial sensación. Siempre sin olvidar la calidad. Naturalmente. Doy por sentado que todas las mujeres Mertens usarán solo nuestro perfume, ¿no? Antes de comprometerme, debo probarlo. El perfume te convencerá, madre. ¿Qué? Joyas y perfumes son una perfecta simbiosis ¿Qué es simbiosis? Que te lo explique la señorita Berger Simbiosis viene del griego y significa vivir juntos El término proviene de la biología y explica la convivencia de dos especies para el beneficio de ambas Gracias, señorita Berger Vayamos a Centrope después de la fiesta ¿Todos estarán allí también? Así descansará. Buena idea. Yo me puedo quedar aquí y ocuparme de los niños, así nos molestará a nadie. No podrá ser. Comenzará pronto la campaña para el perfume. Es obvio que tu padre era mejor que tú en lo que respecta a delegar, Philip. Su vida privada era sagrada para él. Entonces no teníamos negocios fuera de Austria. Ahora estamos presentes en toda Europa. Y si los planes de Peters funcionan, comenzaremos este otoño con 18 tiendas en Estados Unidos. ¿En serio? Sí. Solo creo que deberíais tomaros un poco de tiempo para los dos. Es muy importante para una relación. La contrataremos como consejera matrimonial. Así nada saldrá mal. Si Philip no tiene tiempo, iremos nosotras a centro No deberías ponérselo tan fácil. Disculpadme. ¿Wii? ¿Sí? Oh, Me gusta aquí. cuando la familia se reúne para la cena. Siempre lo he valorado mucho. Ya lo sé, sí. Sí, lo que no entiendo es que tiene que ver aquí la niñera. Por la misma razón, Elizabeth se podría sentar con nosotros. Pero Elizabeth no se sentiría cómoda. Ella sabe dónde está su sitio, porque no existen jerarquías sin motivo. Tu padre siempre lo tenía en cuenta. Ya sé que padre siempre lo hizo todo bien. Solo que hace 20 años que está muerto. Y para mí la niñera pertenece a la familia. Los detalles del compromiso de los Mertens van adjuntos. La lista de invitados está llena de personalidades. Os va a encantar. Ven enseguida. Papá quiere que vayamos a tomar un helado. Ya voy. ¿Estáis preparados? Y... Ya. ¿No tienes que trabajar hoy? No, me he tomado el día libre. Puedes hacerlo, eres el jefe. Puedes hacerlo cuando quieras. Bueno, no es tan fácil, pero sí de vez en cuando. ¿Y el torneo de tenis? Me tomaré ese día libre. ¿Cuándo es el entrenamiento? Mañana. Está bien. Entonces me pasaré y veré cómo lo hacéis, ¿vale? Gracias. Y pensad en lo que podemos hacer en las vacaciones. Este acuático, no ah, eh, nadar, jugar el tenis. ir a navegar. Se necesita recuperar el tiempo perdido. Sí, eso parece. Pero pensaba en algo especial, algo que no se haga todos los días. Ya lo sabemos. ¿Y? Y pasar la noche en el barco, pero Yana tiene que acompañarnos Ajá. Solo si es necesario Está bien, una excursión en barco con noche en la bahía ¿Prometido, papi? Sí No se puede romper una promesa, ¿no? Nunca juntamos las manos, si no, no vale ¿Se queja de que trabajo demasiado? Perdona. No volverá a pasar. Espero que no. Me esfuerzo, pero... de alguna manera siento que no me entiendo con los niños. Hago algo mal. Solo tienen que acostumbrarse. Necesitan tiempo. Tenemos que hacer más cosas los cuatro juntos. Sí. <ríe> Buena idea. ¿Mañana? Sí. Le preguntaría a Jana qué ha planeado. Mejor pregunta a los niños qué les apetece. Y Yana se puede tomar el día libre. Debería hacer algo en su día libre, Yana, y no quedarse aquí sentada. Después iré a nadar. Mm. Vaya Milestad, ¿a la gente joven le gusta bailar? ¿Cuándo fue a bailar por última vez? Me falta la pareja adecuada. Eso, vaya con Carlos oh, Por el amor de Dios, nos pelearíamos por ver quién lleva a quién Carl y yo somos dos viejos cargamales Pero seguro que a Carl le gustaría ir a bailar con usted oh, Yo no sería un compañero de baile adecuado para Jana Por mi escaso conocimiento de los bailes de hoy en día Sí, ya me lo puedo imaginar Así es tan tieso en la pista de baile como... Bueno... Vamos a dejarlo. Sí, mejor déjelo. Además, seguro que Jana tiene un novio joven. No lo tengo. Oh, niños. Mirad. ¿Sabéis lo que es? Es un rubí de Bohemia. ¿Un qué? En realidad es un granate. Se extrae del lago Milstad y luego lo pulimos. Cuando se talla esta piedra, se convierte en esto. ¡Genial! Bonito, ¿eh? ¿Y por qué se llama rubí de Bohemia? Porque antes se exportaban a Bohemia y allí las tallaban. ¿No es cierto, cariño? Sí. ¿Los queréis? ¿Habías estado en un sitio tan alto? No, pero me gusta. ¿Os gusta la montaña? No mucho. Pensaba que sí, lo habéis propuesto. ¿Ah, Philip. Sí. Me duele mucho ver que me rechazan. Por favor, volvamos. ¿Diga? No sabemos nada de usted. ¿Por qué no tengo información? No me lo puedo creer. Está ahí, en la fuente. Tiene que darnos más detalles sobre la feliz pareja. Tengo que colgar. Que esté aquí, señorita Berger, puede llevar a los niños al entrenamiento. Pensé que hoy tenía el día libre. Sería muy amable si se los llevara. Por supuesto, señora. Bien. Bien, así, eso es. Hola. Muy bien, buen golpe. Me alegra que haya venido. Con la derecha. Para León es muy importante. Ha sido usted quien me ha dado un empujoncito. ¿Sabe? El dinero no es tan importante como cree. Ja. Es fácil decirlo cuando se tiene de sobra. Depende de lo que uno haga con él. Quiero que sepa que una gran parte de mis ganancias van destinadas a una fundación que se ocupa de niños abandonados, pero yo permanezco en el anonimato. Y también debería saber que tras la muerte de mi mujer, me centré demasiado en mi trabajo. En aquel momento, para mí fue la única forma de seguir adelante y sobrevivir. A pesar de todo, creo que soy un buen padre... Quiero a León y a Sofía muchísimo. No debí decir esas cosas. Sí, sí. No pasaba suficiente tiempo con mis hijos. Eso me lo dejó claro y se lo agradezco. Me alegra que esté con nosotros. Gracias. También me siento bien. Bien. ¿Puedo pedirle un favor? Claro. ¿Habla inglés, no? Sí. ¿Lo habla bien? Sí. El viernes viene Peter Berman, un colega de Estados Unidos. Y como conozco a Peter, la cena con la familia se convertirá en una aburrida cena de negocios. ¿Eh? Bueno, no sé. Peter solo habla inglés y la verdad no sé si los niños podrán entender la conversación. Usted debería traducir e intentar que ninguno de los dos se duerma de aburrimiento. Lo haré encantada. Gracias. Solo que el marco será algo más formal que de costumbre. Creo que no tengo nada adecuado para la ocasión. <ríe> ya encontraremos una solución. Hola, soy yo, Nile. Te hemos enviado un paquete con una cámara para que hagas las fotos de la fiesta. Es tan pequeña que la podrás esconder en cualquier parte y hacer unas superfotos. Ajá. Y ahora escucha esto. Wagner quiere sacar tras la fiesta una historia sobre tus experiencias como niñera. Philip Mertens nos demandará. Oh, si sí demanda, alguien no será a nosotras, sino a la revista. ¿Pero qué te pasa? ¿Es tu gran oportunidad? No tenía que haberme dejado arrastrar. ¿Qué? Él confía en mí. Pues mejor. Me siento como bruto. Al contrario que César, Philip Mertens sobrevivirá. ¿Y se puede consolar de maravilla con su prometida y su dinero? Es diferente de como lo había imaginado. No se lo merece. No le estás clavando un cuchillo por la espalda. Solo escribes un artículo sobre él. Diana. No me digas que te has enamorado de él. No sé lo que hay entre vosotros, pero ese hombre está comprometido. Se va a casar con una pija que es tan rica como él. La Cenicienta es un, es un cuento. Saludo a mis mujeres preferidas. ¿Madre? Philly. Julie. Hola. ¿Quieres una copa? Sí, gracias. Mañana nos vamos a hospital. ¿Te traemos algo? No, gracias. Ya han terminado de hacer los cambios en el vestido de Julie. Tiene que probárselo. Ah. Ah, ¿Podríais comprar un vestido para Yana? No tiene nada adecuado para la cena con Peter y me gustaría sacarla de ese apuro. Madre, si le doy el dinero para el vestido, no lo aceptará. Está caliente. Nos vemos en la cena. Esa niñera me pone de los nervios. Pero, por favor, querida, nadie es competencia para ti. Y seguro que encontramos algo adecuado para esa señorita. Perdona que te moleste, pero tengo que hablar contigo. ¿De qué se trata, madre? Esto te sonará un poco absurdo, pero parece ser que Julie está un poco celosa de la niñera. Pero no hay ningún motivo. Sí, eso le he dicho yo. Julie, tú estáis hechos el uno para el otro Procedéis del mismo círculo, compartís los mismos valores El secreto para un buen matrimonio son las cosas en común Tu padre y yo... Madre, desde niño me has inculcado tu aprecio por las tradiciones sociales En caso de que no te des cuenta, ya he crecido Y te agradecería que te mantuvieras al margen de mi vida privada ¿Podrás hacerlo? Da gracias por comprometerte con Julie es lo único que quería decirte. Eso ya lo sé. De todas formas, te lo agradezco. Y ahora, discúlpame, tengo que seguir trabajando. Todo, todo es mentira. Conozco a esa gente, nada de lo que pone ahí es verdad. No debería leer esas cosas, Elizabeth. Oh, Carl, aprecio mucho su preocupación por mí, pero yo decido lo que leo Esos periodistas deberían avergonzarse Puede que lo hagan No hay por qué apelar a los más bajos instintos Nadie les obliga a escribir esos artículos Los periodistas también tienen que pagar sus facturas Precisamente los periodistas deberían tener conciencia y no dejarse llevar por algo así ¿Qué sucede, Yana? ¿No se encuentra bien? Si está en apuros, no duden en dirigirse a mí, porque para cada problema hay una solución. No estaría mal. Bien, ahora termine su desayuno. Después verá el mundo con otros ojos, ¿eh? Es muy amable conmigo. ¿Pues que alguien tiene que cuidar de usted. ¿Sabes siempre lo que está bien y lo que no? En el fondo eso lo sabemos todos. Para eso tenemos conciencia. Solo hay que escucharla. ¿De verdad quieres comprometerte? ¿Qué pregunta es esa? Puede que solo quieras cumplir el deseo de tu madre. <risa> Jolie. No creerás que me comprometo para complacer a mi madre. ¿Por qué quieres hacerlo? Ah, pues... Porque nos entendemos bien, porque... Nos respetamos. Porque somos buenos amigos. Suena muy sensato. Sí, y puede que lo sea. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Puede ser, pero debes saber que me gustaría pasar toda la vida contigo. Espero que no se lo tome a mal, pero me he permitido comprarle algo adecuado para la cena de esta noche. Diana, por favor, no arriesgues tu carrera por un tío que se quiere casar con otra. Es que no puedo hacer otra cosa. Cometes un enorme error. El gran error fue dejarme llevar a esto. ¿Has pensado en las consecuencias? Me da igual. Jana. por favor. No te esfuerces, no me vas a hacer cambiar de opinión. Además, necesito tu ayuda. Debes borrar el material que te he enviado. No lo dirás en serio. Sé que es mucho pedir, pero por favor, hazlo, hazlo por mí. Jana, si lo hago, pongo en peligro mi trabajo por no hablar del tuyo. No me importa, el material tiene que desaparecer. Estás loca. Lo harás. Lo haré por ti. No lo olvidaré nunca. La colaboración tiene que terminar. No puedo seguir con el informe sobre el compromiso. Lo siento, Yana. No. Why are you always laughing? <laughs> <laughs> wow! Uh, Peter, would you please me, my children? Uh, Sophie Leon. Hi hey, kids, how are you? Fine, Fine thank, thank you. you, and you? This is our nanny Jana Berger? Mr. Peter Bermond. Es un placer to meet you. Mi placer. ¿Qué es lo que mis hijos no tienen Diana, ¿qué ha dicho? <risa> Muchas gracias por el vestido. Tuve que cambiarlo porque no era de mi talla. Está maravillosa con ese vestido, querida. Sabía que la iba a encontrar aquí. Es una bonita noche. Da pena irse a dormir. Quería darle las gracias. Esta noche lo ha hecho de maravilla. Me he divertido mucho. ¿Interrumpo? Está por todas partes, Yana. Está siempre presente. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Dormiré en la habitación de invitados. No me siento bien. Julie... ¿Qué? Nada. Creo que deberías aclararte algunas cosas. rectas. Venga, lo mejor. De acuerdo. Solo digo que las piernas rectas. Mi amigo Peter me ha invitado a comer en Milstad. Quería preguntarle si quiere acompañarme. Sería una magnífica oportunidad para ponerse su deslumbrante vestido. Encantada. Digamos a las ocho. Bien. Entonces hasta las ocho. No debes comprender la vida. Como una fiesta se hará entonces. Haz que lo pase cada día, igual que un niño al caminar. Deja que cada ráfaga le regale mil flores. First experience. In <laughs> ¿Quieres bailar? Encantada. Discúlpenos. Es que es dance. Sure, Have fun. ¿Qué pasa aquí? Deme la cámara Y ahora fuera, Que no le vea por aquí Perdón, yo... Nos vamos ¿Por qué le irrita tanto a la prensa? No tengo nada en contra de la prensa ...solamente contra la prensa rosa. Esos reporteros son lo peor. No tienen escrúpulos. Exagera. No. Un compañero de estudios. Era hijo de un político y homosexual. La prensa rosa se enteró y comenzaron a perseguirle y acosarle hasta que se suicidó. Desde entonces, reaccionó ante esa especie de periodismo de investigación de forma paranoica. Hasta ahora, por fortuna he conseguido apartarme de esos reporteros y no aparecer nunca en las revistas, Jana. Me encanta estar contigo. ¿Tienes ninguna consideración con Julie? Madre, si tienes algo que decir, dilo y no te andes con indirectas. Es una afrenta para ella si te lías con la niñera. Es asunto mío. No del todo. Tienes un deber para con la familia de Julie y la tuya también. Philip, hablo contigo Ya te he dicho que te mantengas fuera de mi vida privada, madre Si quieres tener una fe antes de tu boda, puedes hacerlo con más tacto <risa> Puede que hayas heredado de tu padre el gusto por el servicio Pero al menos él era discreto Madre, no quiero saber lo que hacía mi padre Y deja ya de compararme con él No queremos que nos molesten ¿Qué pasa, Yana? Sí, aceptamos su decisión, naturalmente. No, no lo hacemos. Ya no, no puede ser. Quiero decir, los niños se han acostumbrado a ti, les gustas. No te puedes marchar. Lo siento. Por favor, quédate. ¿Qué sucede, Yana? Yana, ¿qué pasa? ¿Podemos ayudarla, querida? Gracias, pero... Me he despedido. Oh, si ha habido algún malentendido, puedo intentar arreglarlo. Me temo que esto no lo puede arreglar, Carla. Creo que se ha enamorado del hombre equivocado. Oh. Sí, la verdad es que lo veía venir. Pero cada uno tiene que vivir sus experiencias, incluso si duelen. Oh, tranquila, querida. Gracias. ¡Eh! No nos puedes dejar, no lo permitiremos. No tiene que ver con vosotros, es privado, abrid la puerta Pero nosotros no queremos otra niñera ¡Mi padre te subirá el sueldo! No vamos a dejar que te vayas Yo os quiero, pero me tengo que ir Tienes que venir con nosotros a navegar Lo prometiste y una promesa nunca se puede romper, tú misma lo dijiste Sí, tienes razón Os dejo solos. Supongo que ya sabes de qué quiero hablarte. Sí. Es tan difícil, yo... Yo no quiero herirte. Pero lo haces. Siento, yo no quería que pasara esto. Cuando vuelvas, me habré marchado. Voy a ver a mis amigos, Se entrope. No esperaba esto de ti. ¿A, -a, ¿A qué te refieres? A ser tan romántico, a enamorarte así. Diferente Solo me enamoro una vez Enamorado de Yana. Pero se va a casar con Julie. Justo, ese es el problema. Por eso Yana se quiere ir. ¿Lo crees de verdad? Sí, seguro. ¿Y tienes alguna idea? La tengo. ¿Cuál es? Necesitamos a Elizabeth. ¿Dónde están los niños, Elizabeth? ¿Cómo? Los niños. Oh, en el camarote. Gracias, Elizabeth. Que se diviertan. Gracias. Los niños no están a bordo. ¿Qué? No lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. ¿Y me lo vas a aclarar? Los niños quieren que nos quedemos solos. Volvamos. Escucha, ¿y si te pido que nos quedemos Y si lo quieres saber, yo y yo hemos... Hemos roto. ¿Cómo? Sí. Quiero decirte algo. Solo dime que te quedarás conmigo. Sí que niñera, se ha colado aquí para vender una historia. Compromiso de ensueño. Solo he necesitado una llamada para comprobarlo. En cuanto recoja sus cosas, el chofer la llevará donde quiera. ¡Por favor! entristece que se marche y esta vez estamos los dos de acuerdo totalmente Comeremos cuando vuelva Yana. No volverá nunca, come. Entonces no comeremos nunca. Tenéis que comprender que no todo es como os gustaría. Y además vuestra Yana nos ha mentido. No es ninguna niñera sin... Ya está bien. Esto no es una broma. Vais a aceptar esta decisión. Y no voy a tolerar una discusión más. Y ahora a comer. ¿Entendido? ¿Quieres que salgamos? Me muero de nostalgia cuando pienso en él. Tienes que dejar de torturarte. Necesitas tu energía para volver a tomar las riendas de tu vida. En Austria no encontraré trabajo. Wagner se asegurará de que sea así. Ese tío es increíble. Va a mi ordenador y se hace una copia de seguridad. Todo ha salido terriblemente mal. Yana. Todo se arreglará. Por ti. Solo quería decirte que me marcho Todo está listo La fiesta se ha cancelado He avisado a los invitados Ha sido muy embarazoso, como puedes imaginar Siento que las cosas hayan salido así Sí, yo también Quería que fueras feliz. Pensé que Julie era perfecta para ti. Y he estado a punto de ser feliz, madre. Con Jana. Pero tenías razón. Como siempre, puedes estar contenta. Quiero que encuentres a la mujer correcta. Me da igual quién sea. ¿De verdad, madre? Eres lo más importante en mi vida. Hace tiempo que quería decirte una cosa. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Tanto como lo estoy yo. de cultura del Wiener Tagessaitun Eso es perfecto El redactor jefe no traga Wagner así que esta baza la he ganado Pero eso es lo que siempre has querido Sí Hace un par de semanas me habría alegrado Ahora es solo una distracción oh. Y puedes pagar las facturas que no está mal, ¿no? <risa> sí Hola, ¿qué le sirvo? Um, ¿Dos copas de Prosecco? <risa> de acuerdo, gracias Me alegra por ti <risa> ¿Desea algo más, señor Mertens? No, gracias, Carl. Pues le deseo buenas noches. Gracias. Y, con su permiso, me gustaría decirle algo, señor. Sí. Lamentamos mucho que Yana nos haya dejado, señor. Ya sabe por qué. Puede sonar paradójico, pero yo pienso que es una persona sincera. Por desgracia, debemos convencernos de lo contrario. A veces las cosas parecen diferentes de cómo son en realidad. Sí, es posible. Buenas noches, Carl. Si me permite decirlo... Está loco si la deja escapar, señor. Muy bien dicho, Carla. Oh, gracias. ¿Qué hacéis aquí? Es muy tarde, debéis ir a la cama. Es que esto es muy aburrido sin Jana. Cuéntanos qué delito ha cometido. Ah, niños, ya os lo he explicado. Pero no es ningún crimen si no es niñera. Ah, Sophie... No ha he hecho nada realmente malo. Sí. Lo que Jana ha hecho es abusar de nuestra confianza. Y eso es imperdonable, ¿sabes? Yana no es mala, a ti también te gusta. Simplemente la has echado Eso es injusto Queremos que vuelva Por lo menos habla con ella Tienes que hacerlo Siento molestarte tan temprano. Adelante. No he venido voluntariamente. He prometido a los niños que hablaría contigo. Buena idea. No me has dado ninguna oportunidad de explicártelo. Yana, nadie había abusado tanto de mi confianza como tú. Déjame explicártelo, pasa. Yana, me mentiste. Philip, no te mentí. <ríe> Yo no lo veo así. Está bien. Soy periodista y me colé en tu casa, es cierto. Pero me di cuenta de que no podía seguir. Incluso borré el material, pero fue demasiado tarde. ¿Trabajabas para esa revista? No, presenté mi dimisión. ¿Por qué? Porque me enamoré de ti, Philip. Quise explicártelo todo cuando salimos a navegar, pero. no fui capaz de hacerlo. Lo. No, lo que me has dicho es. todo lo que te he dicho es cierto. ¿Segura? Tengo trabajo. No, no es cierto. Sección de cultura del Biner Tagestaitun. Oh, eso es muy serio. ¿Y tienes que hacerlo? Tengo que hacerlo. Es lo que siempre he querido. <ríe> Bien, entonces tendremos que buscar una niñera de verdad.